En las últimas horas aparecía una suerte de listado de todos los créditos y la cantidad de dinero que ese gobierno tenía para disponer en tema de salud. Pero muchos de ellos, también desde el gobierno central, se hacían dar cuenta que no han sido aprobados y han sido estancados, por decir de alguna manera, en la Asamblea Legislativa con los dos tercios del movimiento al socialismo. Para conocer un poco más en detalle, estamos con el viceministro de Tesoro, con nosotros, Carlos Slink. Eh, nos acompaña Viceministro, buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación efectiva de los créditos comprometidos y la situación de los desembolsos realizados hasta el momento para la lucha y la batalla contra la pandemia mundial? Buenos días. Muy buenos días, Martín. Muchas gracias por la consulta. Un saludo para toda la población. Bueno, el día de ayer el Ministerio de Economía fue convocado para poder dar las explicaciones respectivas a la Comisión de Planificación de Diputados respecto al crédito del Fondo Monetario Internacional. El crédito del Fondo Monetario Internacional lo venimos gestionando desde la Administración Central desde marzo, que es la primera quincena de marzo de este año, hasta finalizar el mes de abril, pudimos conseguir introducir al directorio del Fondo Monetario Internacional... ...ese crédito de 327 millones de dólares... ...ya hicieron los desembolsos respectivos eh, el Fondo Monetario... ...porque esas son las normas dentro del fondo... ...y nosotros hicimos las gestiones a partir de abril... ...con la Asamblea Legislativa para aprobar mediante normativa, mediante ley... ...justamente eh, la contratación de este crédito. La situación de este crédito es de que el día de ayer, martes... ...fue rechazado por la Comisión de Planificación... La presidenta Autilia Choque de esta, eh, eh, de esta Cámara eh, vendría a ser de esta comisión de que le faltaba documentación. Nos exigían, por ejemplo, de que presentemos un contrato de préstamo y, con, y un decreto supremo. Sin embargo, este crédito del FMI no se rige en base... a a las normas eh, básicas de lo que viene a ser la contratación de créditos donde te exigen estos documentos nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, somos accionistas, entonces al momento de contratar dinero, a contratar un crédito, nosotros eh, restituimos estas acciones en base a estos créditos, ¿no? entonces no sigue un ciclo normal del crédito público que está en las normas básicas y obviamente no se requiere de un contrato de préstamo ni tampoco se requiere de un decreto supremo, Solo se requiere de, una, de las cartas de intenciones para poder acceder a estos recursos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en base a esta normativa que es un decreto supremo del 29.894, nosotros hicimos toda la gestión para que se pueda aprobar mediante ley este decreto. Otro de los argumentos que nos ar decían en la comisión de planificación era que no tenían las condiciones del crédito. Nosotros en momento oportuno enviamos el informe técnico donde se dan todas las condiciones de este crédito del FMI, las cuales decían de que contratábamos 327 millones de dólares a cinco años de plazo, con un periodo de gracia de tres años y tres meses. A partir del cuarto año, cuarto mes, recién empezábamos a pagar una tasa de interés del 1%. Ninguno de los 230 créditos que aprobó el Movimiento al Socialismo en la época de 2006 al 2019, contratando 17 mil millones de dólares, tiene estas condiciones, siempre han sido superiores. Estamos hablando de créditos de este mismo nivel y envergadura. Además que el crédito del FMI no tiene ninguna condicionalidad. Es decir, como los créditos chinos, por ejemplo, que teníamos que contratar a los chinos, empresas chinas, empleadores chinos. no Nosotros acá, en este crédito, no tenemos ninguna condicionalidad para contratar empresas americanas ni personal americano. Eh, son créditos de disponibilidad para la lucha contra el coronavirus. Ese fue el objetivo. También tenemos otros cuatro créditos que en este comisión de planificación han sido aprobados... ...pero que en la Cámara de Senadores están durmiendo... ...hablamos del crédito CAF, hablamos del crédito del BID... ...del Banco Mundial, entre algunos de ellos... ...que estamos a la espera también de sus respectivas normativas... ...estas otras normativas, estas otras créditos que le comenté... ...como el CAF, BID, Banco Mundial... ...sí requieren de un eh, eh, contrato de préstamo... ...y requieren de un decreto supremo... ...los cuales fueron remitidos... ...ayer yo fui explícitamente a explicar todos estos eh, argumentos... Para para que sea aprobado este crédito del Fondo Monetario, sin embargo, los 12 diputados de la Comisión de Planificación decidieron rechazar este proyecto de ley para que podamos acceder a estos recursos. Viceministro, hablamos de este crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario, en total, en, en monto general, para que la gente sepa cuánto se está gestionando para la lucha contra el coronavirus, aparte de esos 327 millones. Estamos aproximadamente gestionando 1.700 millones de dólares con todos los organismos multilaterales y con países amigos. Como le mencioné, la CAF nos da alrededor de 350 millones de dólares, el BID 450 millones de dólares, el Banco Mundial algo de 370 millones de dólares, en Francia, un país que nos está también haciendo un crédito de aproximadamente 100 millones de euros y el Fondo Monetario 327 millones de dólares. Le agradecemos al viceministro Carlos Slim, que estuvo con nosotros, viceministro del Tesoro, hablando de ese, esa acción que tuvo la Comisión de la Asamblea Legislativa de frenar un crédito del Fondo Monetario Internacional.